Mi nombre es Jessica Almqvist, soy investigadora románica Cajal de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, soy profesora de un curso en Vitoria eh, sobre el deber de proteger a los derechos humanos en los conflictos actuales. Es un tema de mucha actualidad, es un tema que he planteado por su importancia. Se centra en la, el reto que suponen los conflictos actuales para la población civil. Se dice que el 90% de los eh, mu eh, muertos en conflictos actuales eh, son civiles. Mi curso entonces, se centra en la evolución de los conflictos armados a partir del final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Eh, aborda la cuestión sobre el papel del derecho internacional en eh, prevenir, regular y, y reparar ...los daños causados o las lesiones causadas a las víctimas... ...que, sean, eh, que son civiles. Eh, también eh, abordamos, y esto es la última parte... El, eh, ...cómo hacer frente a la realidad del incumplimiento... ...del derecho internacional que regulan los conflictos armados. Tenemos un componente eh, muy destacado eh, en el rol que puede tener y que tiene el régimen internacional de los derechos humanos eh, en esa, ese esfuerzo.